Hola, soy Paulina Peña Aragón, directora del programa Accesalud de, de Femexer y directora del programa de apoyo psicológico del proyecto Pide un Deseo México. Y quiero decirte que estamos contigo.